La diócesis de San Francisco de Macorís te invita a participar de la exposición Inmaculada de las Américas, sábado 21 de enero, 3 de la tarde, saliendo desde Getsemaní hasta la Catedral Santa Ana. Inmaculada de las Américas, Madre y Modelo de Fe, ven y acompáñanos.